Luz igual no se ve. no se ve, voy a poner. Luz no en negra! ¡Ay! Ve, no ¡Ay! Aquí, ¡Referencias! Chico, Y te juro que te metes una poronga por el orto. ¿Y eso es un castigo? Ay, no, no, no, no Todo este tiempo tuve mal el brazo, porque en realidad lo tengo que poner acá Y tiene que estar desde arriba, y tiene que estar así, tipo mirando hacia abajo Siempre tuve mal el brazo, o sea, yo lo tengo acá al costado Como bien el brazo, o sea, lo que sea este, tengo ¿Y un un no? Lionel Messi! No sé, no sé vos Ay. Sabi, ¿qué probabilidad hay del 1 al 3 que te comas una grajea ya? 1, 2, 3 ¡Dos! Tres. dos. dos. una grajea! ¡Ay! una grajea! una Una, toma a la boca cola. Uy, qué, Uy, ¡Qué suerte que tiene! ¿Qué probabilidad hay de que vos te comas una grajea que yo te dé de random? Del 1 al 3. Ok. 1, 2, 3. Ahora al contrario. 1, 2, 3. ¡Uno! 1, 2, 3. Al revés ahora. 1, 2, 3. ¡Uno! Dos, tres. uno. quién? ¡Él! ¡Él! Eh, Al azar. Sí, sí, sí es al azar. uno oh, sabor. una pinta de jabón. Está bueno. ¿Qué? ¿Te gusta el jabón? No, todo bueno. No. El jabón ¿No es chicle. Ya se trae la, las cartas del 1. Al que le toca la carta más baja se come una. Repartimos 3 cartas y al que le toca la carta más baja se come una. 3, 2, 1, apuesta. 3, 2, 4. No puedes tener tanta suerte. Qué suerte. <risa> Después a mí me toca vómito. ¿no? <risa> Ahora que le toca la carta más alta, pierde. 3, 2, 1, apuesta. 7 4 <risa> Te lo dijo yo, te lo dijo yo. Cerro los ojos. No, dámela. Oh. Estoy seguro que. Era Blueberry. La carta más cerca del 5. 3, 2, 1. Tiene otra. La puta madre. Espérate, lo decir. Ay, moco. No sé si es moco. Ojalá sea moco. ¿Es moco? ¿Es moco? ¿Es moco? Es moco. No, no está moco. ¿Te gusta el moco? Ay, si sí es moco. Eh, ahora, metí una carta a cada uno. Vamos a decir un número cada uno y si está cerca del que elegimos, ahí como una no grejea. Tres. Cuatro. Siete. A mí me tocó decir Cuatro. Todos ¿Sí? estamos a tres. No se va de nuevo. Eh. O no comemos los tres, uno Ok, mostramos. Uno, dos, tres. Eh. Provecho. Okay. Eh. ¿Manzana? Eh. ¿Qué Eh. Es moco! no! Un día me tocó. ¡No! ¿Qué es ¡Ay no, el blanco! ¡Ay, el primopodreo! ¿Qué, no, no, no. ¿Qué le di? ¿Qué le di? ¡Qué, está bien? Qué asco! Me quedó en, en este diente, ¡Mira! ¡Mira! mira ¡Ojo! <risa> <risa> ah, pero, <risa> Bueno, jugamos una partida de uno Invoco un 8 verde Invoco 3 verde Que nada es más fuerte que mi 3 rojo Pues ahora he finalizado la, la partida coche, Y he ganado, mire. he ganado ah. Es un beso entre nosotros dos Última carta 4 celeste Uy, Uy. ¡Mete en el culo! Ah. Ah. ¡No! ¡Qué blanca! Exprimir juguito Feo, no vuelve a sentir dulce. ¡Oy, oy, demonio, eh, se regaló. Pues invoco un más dos amarillo. ¿Eh? Mira, la concha de tu madre. <risa> Última carta, que te levantes dos, que me miras Que te levantas dos Dije última carta, Que te levantas dos, pues tú también te levantas dos y uno Hostia puta que... Paso. A tomar por culo Joder, ganó Acaba un Hostia, que... que nos ha ganado un sabi sí, Es demasiado. un GG con clase claro, A menos que, es que me toquen más cuatro Confío en el corazón de las cartas, boludo Confío en el corazón de las cartas ¡Oh, más cuatro! Es el corazón de las cartas Soy Shuggy Uno y cambio a este vuelo no, vale ha la finalizado. La concha de mi madre. Ah. Ah. Algo rosa no puede ser malo. Uno, ya. pasaste. <risa> <risa> <risa> Combiná las dos, las dos, las dos. Las dos, metete la otra, metete la otra. Uy, oh, no, oh, oh, oh, oh, no, oh, no, me quedó no, no, no, Vomito. Es vomito. Sí, ¡Ay, ah, es, es un vomito? asco! Hugo podría, no sé qué es, pero... Había resalado. te queda la otra. Mirá si lo hubiese combinado, hubiese sido más, pero ¡Uy, uh, qué asco! ¡Estás moco! Ah, mirá si las has combinado, hubiese sido buenísimo. ¿No? ¡Qué asco! Bueno, sí, que sido la Me las rebanco y me las trago. Se le rebanca y se las traga, qué grande. ¿Sí? Estamos listos para ver memes? El ni lleva la misma remera que ayer. Sí, algún problema. Háblalo con mi abogado. Mi abogado está acá colgando. <risa> no la pongo. Ajá, tengo la presión. Totalmente. <risa> <Yo> <risa> Mis padres están separados. No, yo tengo <risa> <risa> no tengo papás. Mira, veo echo. O si te ríes, pierdes, el que se ríe se come una la grajea. Leave your entries in the subreddit pros and now watch submissions in the next episode of Loaay. Don Ramón, God, Resisten, resistan. and then smile, it's serial killer face. No, no, no, no, no. <risa> me perdí los bueno, tres me dio, me dio vómito ¡Oh! vómito. Sí. Verde. verde parece lima Sí, lo, los tres son buenos Los tres son buenos, fijo Un rico Amigo, no Un rico, bro. No es rico No es rico, pero No sé qué es Es pegajoso Ojo, oh, ojo, Dios, debe ser Rickroll Para mí es Rickroll Mira. ¿Viste? Mirá. Soy un capo, soy un capo Capo, Perdió. Pero... Por favor, que sea una mierda. ¿Qué es donde yo? Anda a cagar. Loco, <tose> coche, tu marea. Hasta cuando vaya a hacer algo productivo por tu vida, maldito culiao. Tuve que haberte agotado asqueroso de mierda. Búscate una pega luego. Ya tenía 30 años y todavía los. Acá, cállate vieja, culiao. Muérete. ¿no? <tose> Estaba recontento porque había llegado el 18 tiki tiki tiki. Cuando iba saliendo de mi casa ya me estaban esperando estos pacos cubiaos hijos de la Maldonao y como andaba re feliz me puse a bailar cueca a los choro tiki tiki tiki ta ta ta ta ta ta ta ta a ta ta ta a oh, shit. Is that an yo cuando llegué a la casa de Tito... ¿El mismo? El mío es rojito. ¿Condea? Es canela. No me gusta la canela. A ¡Qué ver. asco! ¡Qué feo! Ah. ¡Mierda! ¡Mierda! <risa> <risa> ¡Vamos, Me temen a la boca! <risa> <Salador>. <risa> la pija, es tierra, what the fuck? ¡Eh! ¡No me la es clarita! ¡Tiene a tierra! ¿Tierra? ¡Siena ahora tierra! <risa> Yo cocinando. Armin, ahora otro. Ey. <risa> Salió Armin. Her. Ay, por favor. Uy, tiene un colorcito. ¿Qué Creo color que es que tiene? Es banana. Uy, no. qué ma! ojete. <risa> <risa> mm. <risa> oh, tu casa. Me, yo te voy a ir a me, me, me apaga stream, papá. A comerla ustedes dos Ay, ¡Oh! esta es rosa, creo que es... ¡Echo es GIFO. No, gris! Gris, es gris, es cemento no, per, para, para, para. ¿Qué rosa? Creo que es el de tierra que vos lo comiste, a ver... No, pero puede ser otro, puede ser ese, también. No. Oh, oh! ¡Jabón! ¡Ay! ¡Ay, Por fin le toca a uno malo el concha a su madre ¡Oh no! no! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Eso no! es! Bastique, bastique Traga el juguito qué pico? ¡Ay no puedo tragar! ¿Cómo que no? Ah, ¡Ahí está! enfermo ¡No vas a salir afuera! ¡Se ah ¡Ay la puta madre! ¡No! primera vez que vimos así? ¿Qué es eso? ¡No! Ay, no ¿Qué? Yo sé lo que es ¿Qué? de los oídos, dijo Cero doído, ay, caca. Cala, cala, cala. Va vamos, vamos, vamos. aguanta, aguanta. No, Tiene como un polvo. ¿Qué era? ¿Qué era? Sí, eso. Cero doído, oído, Yo te dije. Cero se Quiero No sé, veo que todos los memes de atrás son. A ver, me como todas las chotas, La concha de la. ¡Ah, de esto es muy These are some tips and tricks from a pro nerfer that could help you win your next nerf battle. Look. No. No, no me reí. No me reí. Pero es un montón. Pero es un montón. Dame. No, ¿qué es esto? Es de banana. Vándale. Vándale. Por favor. Te quiero. <risa> Otra vez el pochocro podrido, ¿ves? Se ha el pochocro, ¿ves? Ah. ah. Hacemos mitad de la ¿No te gusta el jalo? No, voy a lavar los bien Dale, yo me pongo el... ¿No es igual? Es un pinto de What the fuck? What the fuck? What the fuck? Punch my mama in the throat. No, no. Dad in the mouth, no. Hit entiendo. my grandma in the fucking ¿Eh? No entiendo. No, no, no. ¿Qué pasó? No. Dígame. No, no, no. Solo existe en tu mente. Amigo, ¿cómo hizo para no pegarle al castillo gigante que ¿Viste? tiene ahí? ¿Te Ay, es verdad, se rió. No, ¿Qué? ¡Sos ¿Qué un a... hijo de pu... Uy, la cara... Uy, sí... cuál Uy. momento, un tu Sam. <risa> <risa> no, no, no, no. Ahí va <risa> <risa> <risa> a lanzar. así, que yo, boludo. ¿Vas a el pelo. ¿Hacemos dos colitas? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Ya me golpeaste mucho. No, no. Ah, me lo entartó. Baila. Ahora, cada vez que digan un chiste, voy a hacer que se ríen. Y vamos a mirar a la cámara como si fuera una Ciscon. ¿Viste cuando dice sitcom, Para mí suena como sitcom, que es un geo donde sí, los hermanos se dan entre ellos. <risa> Yo tengo hambre Hasta y te sueño tengo. al mismo tiempo. Yo también tengo sueño y tengo hambre. ¿Vos qué tenés? Sí. Ya. Bueno, mirale el lado bueno. Nosotros los vamos a tener un ratito y vos toda la vida. Y te vas a morir. <risa>